Pues Arturo, muchísimas gracias por estar hoy con, conmigo aquí. Gracias a usted. Eh, como sabes, mi intención es poner en, en el canal diferentes historias relacionadas con la ansiedad para difundir este, este problema que tiene mucha gente vinculado con ataques de pánico, con crisis de ansiedad. Y entiendo por, por lo que me has puesto en el canal que tú sí tienes ese, ese problema, ¿verdad? ¿Has tenido alguna crisis de ansiedad en tu vida? Sí, de hecho, um, hoy en la fecha ya es más consecuente. De hecho, desarrollé ese, ese trastorno que dicen agorafobia. Uh -huh. Muy bien. Si quieres, um, empezamos hablando de cuándo te pasó por primera vez. ¿Recuerdas cuándo fue esa crisis primera? Sí, la primera vez que me dio crisis de ansiedad fue como hace dos años. Yo me encontraba manejando... Y de repente empecé a sentir como, como náuseas, como este si, si todo me estuviera dando vueltas, sentí que se me bajó la presión, me pude orillar a un lado y ya, este, como pude, llegué a mi destino y fui con un doctor. Estando con el doctor, él me decía que nada más lo que había tenido había sido la presión baja. Me dijo que descansara un momento y que se me iba a pasar. Eh, después de ahí empecé a desarrollar otros síntomas que fue lo de la sudoración en las manos en los pies eh, empecé a fumar mucho empecé a tomar mucho y pues ahora sí que este poco a poco se fue desarrollando hasta que llegó un momento donde me dio nuevamente ya el ataque de pánico uh -huh. muy bien y cómo fue ese ataque de pánico bueno ese tiene aproximadamente dos meses Igual, lo mismo, yo me encontraba manejando, eran como las seis de la mañana. Y de un momento a otro empecé a sentir como, una, como un agobio, como el miedo a que algo malo iba a pasar. Eh, empezó, a, eh, empezó la taquicardia, las palpitaciones muy fuertes. Me, me empecé este, a marear. Eh, mi pecho me empezó a doler demasiado. Mis manos, mi mano de izquierda se me empezó a adormecer y mis pies empezaron a, a contraerse. Entonces, este, pues lo primero que pasó por mi mente es que iba a tener un ataque cardíaco. Eh, como pude, igual lo mismo, me, puse, este, me pude orillar a un lugar donde pudiera estar a salvo para pedir ayuda. Eh, llegó la ambulancia, eh, me revisó y me dijo que había tenido una crisis, pero yo no sabía qué tipo de crisis. Solamente ellos me dijeron que nada más iba a pasar de ahí que nada malo me iba a pasar un amigo optó por llevarme a un doctor el doctor me revisó y me dijo que que consumía drogas que lo que me había pasado había sido producto de alguna droga pero consumido drogas entonces este me dijo que me volvía a pasar entre en menos de tres horas tenían que internarme eh, me llego a mi casa le explico a mi mamá lo que me pasó y en cuanto me recuesto, otra vez empiezo con los mismos síntomas, pero más fuertes. En ese momento optan por llevarme al hospital de emergencia, llego ahí. Y en cuanto yo entro este, a urgencias, me desmayo. Ya este, poco, pasó poco tiempo, me empezaron a, a sacar sangre para analizarla, me, este, me hicieron preguntas... Sobre qué es lo que había hecho, qué había consumido, cuál había sido mi rutina, a qué me dedicaba. Y pues ya este, las pocas preguntas que pude contestar, y de nuevo, lo mismo, volví a perder el conocimiento. Ya cuando vine a reaccionar bien, ya este, ahora sí pude contestar todas sus preguntas, pero me decían los doctores que, que lo que yo había sufrido fue consecuencia de alguna droga que si yo consumía, y a pesar de que los análisis decía que no consumía ningún tipo de drogas, eh, ellos afirmaban que sí la consumía. Entonces, pues ya pasé una noche en el hospital, me dieron de alta, y salí, este, ya, bueno, yo ya me sentía un poco mejor. Estuve en mi casa alrededor de tres, tres cuatro días durmiendo, nada más despertaba para comer, y me volví a dormir. Pasó una semana, yo decido regresar a mi trabajo, y en cuanto yo llego a mi trabajo, de nuevo me empiezo a sentir mal. Y vuelvo a tener estos síntomas, este agobio de que algo malo iba a pasar. Me vuelven a llevar al hospital, el doctor vuelve a revisar mi antecedente y me dijo lo mismo, que, que dejara de consumir lo que estaba consumiendo, que no me iba a hacer bien. Y yo le decía, pero es que yo no consumo nada. Lo que sí consumía era mucho café y había momentos donde sí consumía mucho cigarro. Eh, pero yo le decía a él, no sé es algo que este, como que siento la necesidad de hacerlo, pero no pasa de esas dos cosas. Y él me decía, es que no es otra cosa más que una crisis, eh, te voy a inyectar. Me puso suero, me puso diazepam y estuve tres horas ahí esperando que me tranquilizaran. Pasó el tiempo, eh, yo salgo del hospital, llego a mi casa, fue un transcurso como de 20 minutos en lo que yo llego a mi casa. Eh, como un poco me recuesto y otra vez empiezo con los mismos síntomas que yo sentí eh, la taquicardia las palpitaciones la sudoración la opresión en el pecho con piquetes y optan ahora por llevarme a otro hospital llego a su hospital y de nuevo les enseño mi expediente la doctora me me dice que que no era otra cosa más que una crisis de ansiedad y, que si a mí me habían puesto diacepam y no había podido descansar, entonces quieres, quería decir que ya era un problema muy grande, que entonces realmente yo tenía que asistir a un psicólogo con un psiquiatra. Eh, ellos me canalizan con uno, empiezo a ir con ese psicólogo, y él me decía, es que tú consumes una droga, en tu expediente dice que consumes algo. Dice, no dice qué, pero dice que consumes algo. Y yo le decía, pero es que yo no consumo nada, y le expliqué mi ritmo de vida. Me decía, no, es que sí es algo que tú consumes, pero no quieres decirlo. Dice, y hasta que tú no quieras ayudarte a ti mismo a salir adelante, no vas a poder. Le digo, pero es que yo no consumía nada, nada, nada. Me decía, no, es que está en ti y está en ti. Y si tú dices que no vas a salir, no vas a salir. Pues ya este, salí de sus terapias como que todavía desanimado porque no sabía realmente lo que me pasaba. Pasó otra semana... Y empiezo con dolores en el pecho, con un dolor muy fuerte que persistió tres días seguidos. Y pues yo no quería asistir a los doctores porque pues, me decían que estaba bien, ya me habían hecho un electrocardiograma, ya me habían analizado mi sangre y me decían igual este, que todo estaba bien en mí. Entonces pues ya este, mi ama optó por llevarme con un nuevo doctor. Llegando a su consultorio le explico todo lo que ya había pasado todo el proceso que ya había tenido y se toma el tiempo de decirme que lo que yo realmente estaba presenciando era un, ya un trastorno de ansiedad uh -huh. y yo le decía pero es que yo entiendo por ansiedad que es bueno digo yo siento que es algo como la necesidad de, de tener algo al momento digo no realmente no sé qué es ansiedad y ya me explicó que era un trastorno de ansiedad eh, me explicó todos los síntomas que tenía, me volvió a revisar y me dijo, sí, dice, estás bien, físicamente te encuentras bien, dice pero ya tu, tu padecimiento ya es mental, entonces te voy a tener que mandar con otro, otro psicólogo. Me manda con un psicólogo nuevo, es una este, psicóloga, tiene 20 años de experiencia, y ella me empieza a explicar realmente cuál eran, de dónde provenía ese padecimiento. Y ya ahí empiezo ya una terapia y pues ya a la fecha ya este, puedo controlar más mis ataques de ansiedad y mis ataques de pánico. Muy bien. Esa psicóloga entonces sí que te dio una explicación adecuada de qué era la ansiedad, la entendiste gracias a eso y te marcó alguna pauta concreta para, para hacer o para actuar en cuanto tuvieras los síntomas, ¿es así? Sí, me da un diagnóstico, me dice, me explica qué era, pero ella me decía, tú no te quedes nada más con lo que yo te digo. Si quieres investigar, hay videos en YouTube, hay este, mucha información en Internet, y así tú puedes ir asimilando lo que realmente tienes. Uh -huh. ¿Y fue lo que hiciste? ¿Te pusiste a buscar esa información también, además de lo que ella te enseñaba? ¿Es así? Sí, sí, porque yo... este de hecho, todos los días sentía mucho miedo, el miedo de tener un ataque al corazón. Porque se presentaba muy seguido de que me doliera el corazón, y se me, este, me doliera el pecho y se me adormeciera la mano. Uh -huh. Entonces sí, este, me puse a buscar mucho en internet sobre el padecimiento. Y una amiga, eh, cuando yo me la encuentro, ella me pregunta qué me había pasado. Le explico mi padecimiento y ella me dice, es que yo también lo padezco. Ella ya tiene dos años con, ese, este, con el problema y ya está en terapia. Y muchas de las cosas que yo no entendía, ella me las explica. Uh -huh. Muy bien. ¿Como por ejemplo qué? ¿Me pone, me pone, ¿Nos puedes poner algún ejemplo de qué cosas te explicó para que tú las entendieses un poquito mejor? Sí, por decir, eh, el, cuando yo quería este, bueno sentía mucho el dolor, ella me decía... Eh, tú no te resistas al dolor, deja que, que ese dolor este, se, se sienta, tú siéntelo, no, te, este, no lo reprimas, porque entre más lo reprimas, más, vas a, este, más te va a persistir la molestia y más te va a doler. Entonces mm. es mejor que tú lo puedas este, soltar, siéntelo un poco y lo dejas ir. Eh, me enseñó técnicas de relajación, técnicas de meditación, y a veces me viene a visitar, a veces yo voy a visitarla. Eh, a mí me cuesta mucho salir por lo mismo de que llego a la puerta y empiezo a sentir síntomas de que ya me he estado este, oprimiendo el pecho, ya tengo este, piquetes o mi mano ya se me entumeció. Uh -huh. ¿Esos síntomas los continúas teniendo hoy en día? Sí. Pues sí, hasta la fecha todavía. Y dices que has desarrollado también agorafobia, ¿no? que es el miedo a lo mejor a estar en espacios abiertos, a alejarte de casa, a, a lo mejor estar en... No sé si en centros comerciales o en sitios donde haya bastante gente. ¿Te sucede ese tipo de cosas? Sí, de hecho, este, para ir a mis terapias me, detenían, este, me tienen que acompañar. Porque yo siento ese miedo de que algo malo puede pasar. Eh, últimamente sí me dejaron una vez irme solo. Y yo dije, bueno, sí, tengo que poder y tengo que poder. Y fui y regresé. Sí sentí ansiedad, pero me di cuenta que no iba a pasar nada malo pero este, ellos siguen con que a lo mejor y sí me sienta un poco más seguro de que alguien me acompañe a, a las terapias o a algún lado. Eh, igual en el centro comercial sí me siento este, como asfixiado, no puedo estar este, con mucha gente por lo mismo, empiezo a sentir este, como una opresión. ¿Te está afectando en tu trabajo actualmente el, ese tipo de problemas? De hecho, yo tuve que dejar mi trabajo por lo mismo, de que como mi trabajo requería manejar todo el tiempo, entonces a veces me tenía que ir por tres, cuatro días de mi casa, estar todo el tiempo en la carretera. Y pues me, ellos me dieron la oportunidad de que pudiera nuevamente poco a poco, un viaje de dos horas, tres horas, pero el primer viaje que yo intenté hacer, ya este, padeciendo esto, no me lo permitió, nada más manejé 5 o 10 minutos y empezó nuevamente este mi ataque de ansiedad. Entonces mejor opté por dejar el trabajo. ¿Qué cosas te están sirviendo realmente de utilidad para encontrarte mejor hoy en día? Eh, me sirve mucho la meditación, el dejar de pensar en todo lo que viene a mi mente, en lo que puede pasar, en lo que ya pasó me sirve mucho igual este las cuando yo siento algún malestar dejo que esté que persi que persista que persista hasta que solo se me quite ya no este, no dejo que me invada el miedo mm -hmm. eh, ayer tuve mucho dolor en el pecho y yo decía pues que me siga doliendo que me siga doliendo yo le tenía mucho a que realmente me pudiera dar un paro cardíaco pero yo dije bueno al fin y al cabo si me va a dar esté donde esté pues estando en mi casa, estando en la calle, me va a tener que dar. Pero si realmente es ansiedad, solamente va a ser las molestias. Entonces me mentalizo eso, que no va a pasar de un dolor, y pues realmente que nada malo va a pasar. Una muestra que me han dicho muchos pacientes de que no están teniendo un ataque cardíaco, sino que es simplemente ansiedad, es que cuando tienen esos síntomas y se distraen, los síntomas desaparecen. Lo cual no tiene sentido si fuera un ataque cardíaco. ¿no? Si tienes un ataque cardíaco y te distraes, el ataque cardíaco sigue ahí. El ataque cardíaco no le da igual, por decirlo así, que te estés distrayendo o no, porque los síntomas van a persistir. Entonces, si tiene tanta relación con si te estás distrayendo o no, es una muestra clara de que lo que, lo que sucede es ansiedad y puramente ansiedad. Y en ese caso, el aceptarlo como tal es una muy buena estrategia de enfrentamiento a ese problema. De hecho, una de las cosas que suele hacer la gente, que no es adecuado, es tratar de evadirse o huir de esos síntomas porque les tiene miedo. Trata de deshacerse de ellos. Y cuanto más tratas de deshacerte de un pensamiento, más presencia tiene ese pensamiento en ti. ¿no? Entonces, tratar de deshacerte del pensamiento no es una buena estrategia. No sé si en tu caso, cuando te distraes, los síntomas también se reducen. ¿Lo has experimentado esto? Sí, de hecho, una de las técnicas que ocupo es eh, cuando empiezo a tener un... Bueno, me doy cuenta de que estoy empezando a padecer un ataque de ansiedad. Lo que hago es buscar cinco objetos a mí, en mi entorno. Intentar visualizarlos. Después de esos cinco, este, intentar pensar en cuatro de ellos que pueda tocar al instante. Uh -huh. Después de eso, este, tres... Aromas que pueda percibir en, el, en mi entorno, intentar respirar y percibir tres aromas, sí. y mm, algún sabor que tenga en mi boca, y muchas de las veces que cuando tengo un ataque de ansiedad, lo primero que se me viene al sabor es a, como a hierro, como a sangre, entonces ahí es cuando ya empiezo a, a distraerme de ese ataque y ya no ocurre, ya no me pasa muy bien, los síntomas entonces disminuyen. ¿no? El, primer, el primer frente de ataque es efectivamente hacer lo que tú estás haciendo. Enseñarle al cerebro que si se distrae, los síntomas se reducen. Pero ese no debe ser el ataque final contra el problema. El ataque final contra el problema debe de ser no me hace falta reducir los síntomas, porque los síntomas no son peligrosos. Podría reducirlos porque conozco estrategias como las que tú acabas de decir, para reducir esos síntomas. Y si utilizar esas estrategias, me encontraría mejor porque los síntomas se reducirían. Pero no necesito reducir los síntomas porque los síntomas no son dañinos. Entonces puedo permitirme experimentarlos hasta el final, hasta que desaparezcan. Cuando los pacientes que yo he tenido en consulta han llegado a ese punto, en donde saben que pueden reducir los síntomas pero no quieren reducirlos, es un muy buen punto. Y el último, el siguiente más, el siguiente paso más, en el que no sé si, si estás y sí que me gustaría que me lo comentases ahora, es el paso de, como no le tengo miedo a los síntomas, voy a ir a buscarlos. Y se provoca uno a sí mismo esos síntomas como una manera de enseñarle al cerebro, no me asustan los síntomas, no me asusta la taquicardia, no me asusta la opresión en el pecho, no me asusta el mareo. Y por eso los pacientes lo que hacen, por ejemplo, es subir escaleras o hacer ejercicio para notar el corazón fuerte o tomar café para notar esa sensación de, de intranquilidad o marearse incluso, girando, para notar esa sensación de mareo. Porque algo que probablemente hayas estado haciendo durante las últimas semanas en tu vida, no lo sé, es tratar de huir de esa sensación de mareo, tratar de huir del corazón golpeando entonces no sé si evitas subir escaleras o evitas generar otras sensaciones en el cuerpo o hacer cosas que te provoquen esas sensaciones te, te ha sucedido esto en tu vida Sí, de hecho ya hoy en día evito muchas cosas muchas situaciones que anteriormente para mí eran pues, ni, no les tomaba en cuenta o no les tenía miedo sin en cambio este, hoy en día pues empiezo a tener como una sensación de miedo y lo dejo lo evito ¿Qué, ¿Qué cosas evitas? Eh, ¿Qué cosas concretas evitas? Pues evito mucho salir eh, viajar en transporte público eh, salir a un viaje este, ir a un centro comercial estar rodeado de mucha gente um, ver películas de terror hoy en día empiezo a, a verlas y empiezo a sentir como ese miedo entonces dejo de verlas o escuchar algún tipo de música que antes yo, de, yo no le veía nada malo pero hoy en día empiezo a escucharlo y me empieza a llegar como pensamientos y mejor los evito. Uh -huh. Y este de lo que padezco, bueno, de, algunos, de algunas sensaciones como la taquicardia, eh, pues ya no le he tomado tanto, tanta importancia al decir que me puede pasar algo. Dejo que siga y siga y siga hasta que sola se tranquilice. El dolor en el pecho igual hoy en día este intento... No alterarme. Si me empieza a doler, pues que me siga doliendo. En algún momento se me tiene que pasar. Y la sensación en el adormecimiento de mis brazos igual. En algún momento se me tiene que dejar de, de estar doliendo. O se me tiene que despertar. Y ade eh, además, lo, el día a día es lo que te enseña, ¿no? Además, ¿no? Que cuando tú haces eso, oye, que se me pase cuando se me tenga que pasar. El resultado que encuentras es que al final el dolor se te pasa, ¿no? O la que si tú piensas que me baje la taquicardia cuando quiera bajarme, no voy a estar pendiente de la taquicardia, que me baje cuando quiera, el resultado que encuentras es que se te baja al cabo de un rato la taquicardia, ¿no? lo cual significa que no tienes que estar esforzándote continuamente por disminuir la taquicardia, porque al final, si la taquicardia te preocupa y haces esfuerzos por disminuirla, el resultado que encuentras es que la taquicardia permanece durante más tiempo. ¿Te, te sucede esto? Sí, sí. De hecho, hay síntomas por, este, que llegan a, a veces a controlarme. Eh, yo digo que se me pase, que se me pase, pero me empiezan a invadir los pensamientos, el agobio, y ahí es cuando ya caigo en, como en su trampa de la ansiedad. Y lo que he visto mucho es que si no, si dejo que se me pasen los síntomas por sí solos, busca algún otro nuevo síntoma, algún algo nuevo que me pueda pasar para que yo le siga teniendo miedo, uh -huh. entonces este, una de las cosas que cuando empieza un nuevo síntoma, empiezo a darme cuenta que me empiezan a sudar las manos o los pies, entonces ahí es cuando me doy cuenta que realmente es ansiedad lo que estoy padeciendo, entonces no le presto atención y dejo que se me pase, uh -huh. pero Muy sí bien. a veces este, me invaden esos pensamientos y ahí es cuando ya vuelvo a caer en lo mismo. Uh -huh. Algunas personas con tus síntomas empiezan a llevar a cabo ciertos rituales o tener objetos cerca que les hacen sentir seguros. Yo recuerdo, por ejemplo, un paciente mío de hace unos años que lo que hacía era eh, identificar los centros sanitarios que había en su ciudad, dónde estaban. Por si en algún momento que, que estaba caminando por la ciudad y tenía un ataque de pánico, saber inmediatamente dónde estaba el centro sanitario más cercano como método de protegerse, ¿no? para que no le pasase nada malo. Otras personas llevan siempre eh, pastillas encima, ansiolíticos. ¿no? Eh, dicen que normalmente que no los toman, pero que llevarlos encima es como si les hiciera sentir seguros y acaba generando dependencia de llevar las pastillas encima. Otras personas tienen la necesidad de llevar una botella de agua. Yo he tenido muchos, muchos pacientes con ataques de pánico, que mientras duró el problema tenían que llevar una botella de agua porque decían que les hacía sentir seguros tú tienes algún tipo de amuleto o de ritual que te haga sentir seguro en este, este tipo de casos pues uh, a mí se me metió como la idea de eh, una vez hice una publicación de horas con mis amigos que, explicándoles lo que padecía y que con sus propias palabras ellos me dijeran algo que me pudiera ayudar. Yo empecé a hacer estos mensajes en unos papeles y pegarlos, lo que viene siendo a un lado de mi cama o en la parte de, de frente, con tal de que cuando yo despertara, leyera alguno y me diera esa, esa, este, sería? esa actitud positiva para seguir adelante. Porque estaba cayendo mucho en depresión. Yo decía, no voy a salir, no voy a poder salir, y empecé este, a escribir esos mensajes, los leía, o los leo todavía, y recuerdo que pues, realmente sí puedo salir, sí puedo estar adelante, pero nada más es en la mañana, cuando despierto los leo. Eh, de que yo los ande trayendo en el, este, a todos lados, no, no, no tengo amuletos así. Uh -huh. Muy bien. Y en tu contacto con la psicóloga que me has comentado antes, ¿qué fue lo que más te ha ayudado de ese contacto con, con la psicología para entender tu problema y para caminar en la dirección de resolverlo? Lo que me ayudó más fue que descubrir el verdadero problema de la ansiedad porque ella me decía, lo único que te puede ayudar ahorita es a disminuir síntomas, pero más adelante vas a volver a presentarla, entonces realmente hay que empezar a trabajar la raíz de, de esto eh, pues yo viví en un entorno muy diferente a, a, a, a la de mis hermanos eh, me pasaron diferentes cosas este, viví desde muy temprano el abandono por parte de mis papás porque tuvieron que salir a trabajar los dos entonces yo me quedaba en mi casa a veces me cuidaba una persona a veces me cuidaban mis hermanos y desde ahí me decía la psicóloga es que tú ya tienes el abandono tú sientes un abandono entonces ese es parte de, de por qué empiezas este, a, a sentir diferentes cosas hoy en día este se, yo era una persona que me gustaba complacer a los demás a pesar de lo que me pasaba a mí yo podía estar mal pero los demás no yo, este, yo eh, ponía siempre a los demás primero que yo eh, si ellos decían que eso estaba bien, para mí estaba bien, nunca cuestionaba, nunca decía yo quiero hacer esto. Entonces ella me decía es que eso también es un problema que, de emociones. Que si tienes enojo, si tienes felicidad, si tienes tristeza, todo te lo, ¿cómo se diría? Te lo, te lo guardas y no lo uh -huh. expresas. Entonces ese es otro de los motivos de los por qué tú tienes ansiedad. Entonces sí. hoy en día el dolor en el pecho, ella me decía que es por esos sentimientos que yo no había expresado anteriormente. Sí. Eh, en mi infancia yo tuve, este, un, eh, ella me explicaba que se llamaba trastorno de, de autolesión, porque yo me hacía pequeños cortes en mis brazos y los tapaba. Y ella me decía, bueno yo no me acordaba por qué lo hacía, hasta que trabajando eso en una terapia, ella me, este, me explicó que cada que yo sentía un sentimiento, más que nada de tristeza y de sufrimiento, lo que hacía era cortarme para dejar de sentir eso, para liberar este otro tipo de dolor. Y entonces me fui creando un, una barrera para que yo no sintiera. Entonces ella me decía, hay que tirar esa barrera para que tú puedas empezar a nuevamente a expresarte. Sí, eso es algo que he visto también mucho en consulta, las personas que se generan cortes con cuchillas de afeitar, cuando tienen un dolor emocional muy contenido, muy, muy grande dentro de ellos, pero no, no son capaces de canalizar ese dolor para que salga fuera de ellos, necesitan experimentar algo, necesitan tener una sensación y lo que hacen es provocarse cortes para, para notar algo. ¿no? Decían, es que tengo la necesidad de notar, de notar algo con fuerza. Tenía, recuerdo, una, una paciente que tenía el abdomen, toda la zona del, del ombligo, toda con cortes de cuchilla, y me decía que, que siempre que tenía relaciones sexuales con su marido lo hacían con la luz totalmente apagada porque le daba mucha vergüenza que su marido le viera el, el vientre, ¿no? todo con esos cortes. Y lo que acabas de comentar ahora de una personalidad en donde no expresas lo que, lo que dices, en donde a veces tienes la sensación de que otros se aprovechan de ti, en donde no sabes decir que no, por ejemplo. E ese tipo de, es de explicaciones lo he visto con muchísima frecuencia en pacientes con ataques de pánico. Es algo bastante común. Y es verdad que el trabajar en ese tipo de personalidad, enseñándole a la gente a eh, defender sus derechos, a impedir que otros se aprovechen de uno, aprender a decir que no cuando sea que no, ese tipo de comportamientos mejora muchísimo los síntomas de ansiedad porque hace que la personalidad salga ¿no? y que uno aprenda a solicitar los derechos para ellos mismos. Eh, ¿Cómo describirías tu, tu personalidad, tu forma de ser en la actualidad? Pues actualmente sigo trabajando mucho en mi personalidad porque realmente yo siempre quería satisfacción pero momentánea decir, eh, me daba mucho por comprar comida. Este, tenía una amiga que, de hecho, hoy en día hasta me echa la culpa porque dice que engordó conmigo. <risa> y yo decía, es que tú compras mucha comida y todo el tiempo estamos comiendo. Sí. O eh, íbamos, este, comprábamos ropa, comprábamos objetos y acumulaba muchas cosas. Pero eran satisfacciones que, que nada más eran momentáneas porque pues, realmente yo no... Al, al fin y al cabo no me hacían feliz entonces sí. este y siempre quería la aprobación de todos siempre este en mi trabajo quería ser el mejor quería que todo el mundo me reconociera pero sin darme cuenta que realmente yo me estaba haciendo un daño porque había días que en mis viajes me iba tres días y con tal de que ellos dijeran es que si puede me aventaba esos tres días sin dormir eh, me, normalmente este todos mis compañeros regresando de un viaje pues lo primero que hacían era ir a descansar a su casa ir a visitar a su familia y yo no yo quería este, seguir saliendo con tal de, de decir si puede <coughs> él, él lo puede todo y bueno al final de cabo pues sí hice muchas cosas pero a cambio de pues, prácticamente mi salud porque hoy en día ya no puedo hacer nada uh -huh. me limito a muchas cosas uh -huh. Muy bien. Perfecto, Arturo, pues te agradezco muchísimo tu, tu testimonio, de verdad. No sé si hay algo más que se te haya quedado por comentar o alguna situación que tú recuerdes como especialmente impactante para finalizar esta, esta entrevista o algo que quieras, que quieras decir antes de terminar. Pues, no más que... Bueno, yo, cuando yo empecé a padecer esto, yo decía es que es algo muy extraño que nada más me está pasando a mí cuando yo estaba bien yo veía que la gente no, no tenía este problema sin en cambio cuando a mí me dicen que tengo un trastorno de ansiedad resulta que un vecino que un amigo que el amigo de un amigo que el primo de mi amigo y realmente te vas dando cuenta que muchas personas padecen este problema y muchos buscan ayuda y muchos no entonces pues yo yo diría que es mejor buscar ayuda que ver que realmente no estamos solos y somos muchas personas lo que lo padecemos. Sí, es exactamente así. Además, hablando contigo, me doy cuenta de que eres una persona que has avanzado ya en el tratamiento, que has dado ya bastantes pasos. Antes comentabas que practicabas meditación, que practicabas ejercicios de relajación. Estás aprendiendo cosas muy importantes con respecto al control de tu pensamiento, como lo que has dicho antes de permitir que, que, que los pensamientos se queden. Eso es algo que le tarda a muchas personas varias semanas o meses con tratamiento y si no tienen tratamiento es algo que no hacen nunca porque es contraintuitivo. ¿no? Cuando uno siente molestia lo que trata de manera intuitiva es de deshacerse de esa molestia y en los ataques de pánico el deshacerse de la molestia es lo que va a hacer que tengas ataques de pánico durante más tiempo en tu vida. Lo que tú estás haciendo que es muy adecuado que es aceptar la ansiedad y permitir que la ansiedad desaparezca por sí sola estando dentro es un, un punto importante dentro del tratamiento, sumado a esos ejercicios de meditación, de relajación esos cambios de pensamiento que has comentado antes, es muy buen trabajo y te, te felicito porque como tú muy bien acabas de decir ahora mucha gente lo padece pero no mucha gente pide ayuda y el hecho de saber que es un problema que tiene tratamiento y solución creo que es un primer buen paso para animarse a pedir ayuda entonces sí que es algo que a toda la gente que vea esta entrevista, yo la motivaría a pedir ayuda psicológica, a contactar con un psicólogo, ya sea presencial, ya sea online, porque los trastornos de pánico es uno de los problemas más estudiados en psicología y con, con un tratamiento más conocido. Entonces, pasar años sin buscar tratamiento sería una lástima. Yo he tenido a pacientes de 55 años que su primer ataque de pánico lo tuvieron con 17 años y habían sufrido toda la vida el tratar de deshacerse de, una, de ansiedad sin conseguirlo. Y en un periodo de unos 4 a 6 meses su vida cambió radicalmente gracias a los aprendizajes de la consulta de psicología. Que al fin y al cabo es nuestra, nuestra profesión a lo que nos dedicamos, a enseñar a la gente a gestionar mejor sus emociones vinculadas con la ansiedad. Entonces Arturo, te agradezco muchísimo tu testimonio porque gracias a testimonios como el tuyo ayudamos a que la gente entienda que es un problema, el problema de ansiedad y también gracias a tu, a tu testimonio pues, mostramos que la gente debe de pedir ayuda. Y muchas gracias también por tu tiempo. Gracias José.